Dale, ¿ya estábamos? Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de La Hora de Hurlingham. Transmitimos ayer a Hurlingham con Deportivo Tigre y hoy estamos acá desde la Malfitani con Vélez y Arsenal de Sarandí que está ahí, muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas tardes, como siempre, un gusto muy, muy especial para todos los Kogan, para todos nosotros estar acá en la Malfitani Estar acá en la casa del Club Atlético de Vélez Arfil en el barrio de Liniers es una cosa de loco ya venir para acá. Siempre le digo a Federico, ¿te das cuenta dónde vamos? ¿Te das cuenta? Y, los y, y estamos, estamos acá en el Multifunción 2, donde hoy Vélez hace de, de, de local contra un gran equipo que es Arsenal de Sarandí, que Arsenal está en la C, vamos a decir que Vélez está en la D, así que es una muy buena prueba para el equipo del Fortín. Nos parece una muy buena propuesta. ...de los dos equipos... ...en la faz técnica... ...el desarrollar... ...todos estos partidos amistosos... ...este... ...que están desarrollando... Belezarfield, eh, ...Arsenal... ...El Triangulito... ...ayer fuimos... A, ...estuvimos visitando... Eh, ...a Tigre... ...un club de 95 años... ...el otro día que también lo vimos jugar a la Madrid... ...nos parece muy bien... ...toda esa apuesta a punto... ...y también nosotros... La hora claro. de verla es nuestra pretemporada también. También. Para ver cómo anda el telefonito, cómo anda la conexión. Tenemos que hacer un par de cosas. Tenemos que hacer algunas cosas que ya nos dimos cuenta, larga de electricidad y todo ese tipo de cosas para estar más cómodos Pero lo pero, estamos probar. Pero estamos acá y dijimos, hagamos un rato antes. Le mandamos eso. Le mandamos un beso grande a Tía, que nos está viendo, siempre nos ve las transmisiones de Vélez Futsal. Recién un, un amigo, ahí, un amigo conocido de la hora de Urlingan me preguntaba, ahí a qué hora empieza, qué sé yo en un ratito, todavía no empezó, pero acá mirá, si sos hincha de Vélez, tenés, mira acá, mirá, es un genio de la fotografía, mirá. Ahí salió. Eso es que estamos todos, ponelo fideo porque llegamos todos. Está el señor Hur, ya estamos. Este, con la cámara de fotos siempre impecable. Hoy nos vas a sacar alguna foto así de esa artística que sacás siempre. Sí, sí, y señor. después tenés que pasarnos el teléfono tuyo para que la gente te ubique y demás, así yo puedo chivear un rato, como se <risa> llama. Sí. ¿Y ¿Tenés la tarjeta? Pásamela. O pasala a Federico el número. Como yo le decía, mientras tanto nos vamos entreteniendo y vamos viendo acá los chicos que van haciendo práctica, también están los de Arsenal. De aquel lado, siempre, siempre impecable cuando uno viene al estadio de Vélez, acá en Multifunción 2, ¿es este? sí. en Multifunción 2, siempre dos 10 puntos, la luz, la calidad de la luz, la atención de la gente, la entrada, la portería. La verdad, este, muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros por lo común tenemos bastante suerte porque habitualmente en todos los lugares que vamos en todos los clubes que vamos siempre nos tratan, nos tratan bien, ya inclusive nos hacen broma, pasa la gente de los clubes que no conocimos y nos dice, ¿estamos bien maquillados? <ríe> Yo me pone, lo descargo, le digo, no, tendría que sacarte la gorrita porque te hace sombra sobre la cámara, le digo a alguno, este, así que bueno, ahí, ahí estamos, acá están los chicos de Vélez que están eh, en la etapa de calentamiento, Allá está el banco, está el chino sentado. Le falta un helado al chino, así, sí. así cuando está sentado. cómprale un helado. Bueno, Acá, de, de Vélez este es el tercer partido amistoso que, que está jugando de pretemporada. Ya jugó contra Caballito el otro día, que no pudimos venir nosotros. Ganó Caballito 3 a 2. Cuando reventó el auto en medio de la autopista. Ganó Caballito 3 a 2. Mm. Y el otro día con quién vinimos, ya, ya ni me acuerdo. Disculpa. Que Vélez es ganó la 2 a 0. Con la Madrid. Con la Madrid. Y este es el tercer partido amistoso contra la, los chicos de Arsenal. Mirá desde dónde, Chio More Toñanés. Hola amiga, amigos. Otro partidazo. Saludos desde Calapate. Qué bueno que muestren este hermoso deporte que es el futsal. Y qué bueno que vos desde tan lejos. ...también nos prestes atención a nosotros... ...y nosotros con la emoción... ...y el agradecimiento, pero... ...absoluto, para vos... ...y para todos los que miran, no importa... ...ahí estuvimos hablando con el juez... ...también, cosa que el juez... Este, ...ha dirigido bastante partido de futsal... ...de alguna de las ligas... De, ...que hay en Urlingam, ...o que había, no sé si siguen estando... ...pero conoce, es conocedor ...de, de nuestro terruño... ...por decirlo, como siempre... ...agradecemos... El acompañamiento de Lema Seguros, tu protección, es nuestra tranquilidad. Lema, Lema, Lema Seguros. Ayer estuvimos, el, en cuanto al partido que jugó el triangulito con el Deportivo Tigre, fue un partido justo, ganó 6-5, ganó el, el local. Ahí nomás, estaban palo a palo, era para cualquiera, pero para cualquiera real, porque fue un muy buen partido de futsal. Muy pocas faltas, mucho toque, mucha velocidad. De lo que a mí me gusta, inteligencia, pam, mirarse, jugar rápido, sin especular. 10 puntos. Después en el segundo tiempo, para mi gusto, ahí este, el triangulito estuvo jugando demasiado en su, en su área, saliendo, con la, conteniendo la posición de la pelota desde el arco, desde atrás. Me pareció a mí como que, eh, como decimos acá en Belés, estuvo haciendo demasiado la calecita claro. cerca del arco. Y es un riesgo, es un riesgo porque a venir te empiezan a atorar y a atorar. Estos, los que están acá de este lado, a la, a la derecha o a la izquierda de su pantalla, a la derecha sería el agente de Arsenal y acá con la camiseta... Este, con la Pechera ¿cómo es que le dicen Federico que sos delegado Pechera Pechera Pechera la pechera, pechera. pechera amarilla? son la gente del club atlético Vélez Arfi bueno muchas gracias por estar del otro lado una nueva transmisión otro nuevo partido de, de Futsal AFA de, en este caso Vélez con Arsenal y también nos vamos preparando nosotros para el arranque del campeonato que está estimado más o menos para el 15-20 de, de marzo como siempre todo, todo esto todo esto depende de que de que todo funcione, de que todas las previsiones que se han hecho caminen, está por suerte, está el tema de los lotes de vacuna que están viniendo en, en, este, en una, buena, una buena cantidad. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente, si no te anotaste en la, para, no, para vacunarte, notate. yo me anoté. Anoté en la página de la provincia, es muy sencillo. Luego a mí me mandaron por lo menos ya son tres o cuatro mails de control donde te dicen que sí, que sos vos, que tenés que esperar, que te van a dar un turno, que te van a llamar. Todo muy, muy ordenado. Miren, es un lujo. Esto hace tiempo que no lo teníamos, ¿no? Exacto. Es ir armaditos, esperando. Este arsenal ya está parado en la cancha esperando para que aparezca la gente del Club Atlético Belés y como siempre decimos, cuídate, no te cuesta nada, usás el barbijo, Exacto. la distancia social de dos metros, te lavas las manos, te lavas la suela, los zapatos, haces lo que tengas que hacer, porque esto que nosotros estamos disfrutando, yo lo vivo diciendo, lo hacemos porque hubo un esfuerzo muy grande, mucha paciencia de jugadores, de familias, de técnicos, para poder llegar a tener esta posibilidad de juego. No es poco, no es poco, no es poco. Bueno, ahí se van a formar para la, para la foto y para no, nosotros no, y también. Para nosotros. sacarles una foto, Fede, no eso. Ahí, alguna. ahí me, ahí van a sal, van a. Los acercamos, pero se me ponen delante, viejo. Yo también tengo mi fotito acá, Mira, Miren ustedes, para ustedes es un lujo, un lujo. Dos equipos, dos instituciones que le dedican su tiempo, que les gusta el futsal, Arsenal y Vélez les gusta el futsal, juegan el futsal, están acá... Muy interesante la práctica, estamos ahí con el juez, les está hablando, le dice, mire, el que pierde, paga el asado. Exacto. Este, ¿Qué le va a hacer? Ayer ganamos solita? un asado, ¿no? Ayer nos ganamos un asado y estuve así de ganarme el helado. Así, ¿eh? Así, pero un poquito. Me faltó <risa> un cachito del nene, si una más, me ganaba un helado. Ah, ¿Qué le va a hacer? Esto es así. Señores, les agradecemos a todos. Sinceramente, el que estén acá contá algo, Fede, si no hable viejo. Me... ¿No? ¿No querés hablar? Podés tranquilo, tranquilo. Rey. Tranquilo, tranqui. Enfocamos, seguimos enfocando. Mostramos que no hay público, ¿ven? ¿Ven? Son jugadores, lo que ustedes ven son jugadores, cuerpo técnico e indamais. Nada más, como se dice en portugués. Exacto. Cada lugar tiene su protocolo, va a empezar el partido, la pelota. En poder del local. Y como siempre te decimos, si querés ver futsal, míralo por la hora de Hurlingham. Así que te gusta el futsal. <risas> Así que vos te gusta el futsal. Y decís, ¿dónde puedo ver futsal? Y empiezan desesperados. Eh, Yo todavía no sabes lo que te repute, porque no apareciste? Cuando, hasta que expliqué que se había reventado el auto por, la, por los aires. Y entonces me entendieron por eso. Pero le vas a ver por la hora de Hurlingham. Y ahí arranca, y arranca ahí arranca, Champos movió, mirar, Viles. A mirar, a mirar. Juega Vélez Arsenal por la hora de Hurlingham y va moviendo, va moviendo el Fortín. La primera puede no. ser. Saque de arco, saque de arco para el arce. Sale desde atrás. Arsenal, vamos a ver cómo sale y cómo arma. Bien cortada la jugada. Bien cortada la jugada. Cortada la jugada. Vamos a ver cómo sale adelante. el arquero. No va moviendo viendo el arce. Bien, los aprietan, no los dejan jugar. Yo te digo que para mí es la fórmula con esta gente. ¿eh? Ahí Dale. está el remate. Y ¡Gol! ¡Gol de, Vélez! ¡Gol de Vélez! Lo hizo Agustín Cáceres. Gana Vélez. Gana Vélez 1 a 0. Es la receta. Con esta gente es lo que yo dije hace un rato. Juegan muy bien, se conocen. Y lo tenés que apretar de arranque, porque si no... Sale Arsenal Arsenal de abajo. Apreta que... Vélez. Sigue apretando. Sin falta... Juega en el medio el arce. Bien, bien, bien. Viene el aprete de Vélez. Juega, mueve. Facu Ferreira sigue. Se venía el Fortín. Lateral, lateral para la visita. Y para hacer una mezcla de las cosas de hoy en día podríamos decir que Vélez vacunó. No sabemos si con la Sputnik V o con la Sinovac, pero vacunó Vélez. Vacunó Vélez desde temprano y gana. Gana, gana el local 1 0. Se viene Facu. Corta, corta, llega la pelota a Nico Y sale Vélez de abajo con Agustín Con Facu y sale Bue, Vélez, el pelotazo Lo veía el arquero adelantado Todo, todo, todo a las manos del arquero de Arsenal Uno hace chiste Pero Arsenal es un equipo De temer, juega muy bien Se conoce muy bien Nosotros los, lo hemos visto golear Lo hemos sufrido de Arsenal Una noche casi más me voy un partido, casi más me voy, no quería transmitir más. Nueve goles me estaba comiendo. Y después hay que felicitar también al Club Arsenal porque está haciendo su nueva cancha 40 por 20 en las Ay, instalaciones allá de Sarandí. Ah, Así que es una nueva cancha de futsal AFA. Pronto, pronto la conoceremos. O sí, vamos, vamos, bueno, a con, bueno. vamos a ir con Urbe. Vamos a ir con Urbe. Qué bueno que los clubes se estén dando cuenta del valor que tiene el futsal. De la incidencia que tiene en los barrios, en la gente, arrastra mucha gente, el futsal. Y si vos le das comodidad y le das comodidad al público, el público se te entusiasma. Y ahora va, sí, ahora va, sí, va, sale va, Vélez, va. Vélez, la cruza, sí, sí, sí, sí. sí. No, un quería poco jugar largo, para Agustín. Y... Vamos, Vélez, carajo, por supuesto. Lema seguros. Yo te digo una cosa, buscar nuestra página, porque no tengo acá. Ahora me voy a fijar el numerito, pero consultar los precios. Consultar los precios del seguro, porque los precios son un chicle hoy en día. Tenés que mirar, mirar y consultar. Bien, bien, bien el cierre de Agustín. Bien, bien, bien, bien, cortada. Buscame... El, el lateral por... en ataque. Ahí la Yo traje el... Nos estamos sanitizando mientras estamos dirigiendo. Porque somos muy fanáticos. ¿Qué le va a... hacer. Para el teléfono de Lema. Eso, háblame. Saludos desde Sarandí. También esperando por Vélez. Muy bien, porque hoy Vélez juega los 32 sábados de final de la Copa Argentina en la cancha de Arsenal de Sarandí no, no contra sabía. Camioneros. No sabía. Bien. Bien, Facu. 15, 50, 49, 29, 61. Es el número que vas a consultar para saber si estás pagando bien por tu seguro el pelotazo oh. de Arsenal la pelota al segundo y sale Vélez sale de abajo se viene Agustín uh. como te decía ese número 15 50 49, 29, 61 es el número ideal donde vos vas a consultar para ver si estás pagando correctamente tu seguro o si te están vacunando creo hmm. que me corre un poco más para ver ahí el corner, la punta de la cancha. Ahí está. El rebate era de Facu Ferreira, saque de Arco para la visita. Y Facu Ferreira no me trajo a la, a la mascota que tiene. Estamos, que... estamos jugando, eh, no es reloj parado, sino 30 minutos ¡Gol! seguidos. ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Arsenal. Un golazo. Muy buena jugada. Yo te dije. Buen pelotazo del arquero. Y la paró muy bien el delantero del Arce. Uno a uno estamos. Ahora hay que aprieta es Arsenal. ¿eh? Yo grita, te dije, grita el arquero del Arce. Sí, sí, sí. Yo te dije, ojo, ojo con este equipo. Con este, con este equipo, la que, la que tenés, la tenés que aprovechar. Porque después... Se viene solo por acá. Sabemos lo que da este equipo Tenés que frenarlo, tenés que cortarlo Tenés que estar seguro Seguro físicamente, seguro mentalmente De lo que vas a hacer Porque este equipo la tiene clara La pelota cruzó toda el área Y es Saque de banda para el, el Fortín. ahí atrás, no querés que haga una cosa así para que no te lo lleves. Quieto? Ahí está. Y vos te quedás así con un pie clavado y el otro lo mover. Así no nos llevamos el enchufe para dentro. El pelotazo de Vélez. Lo buscaban a Damián, entra el Tate. Entró Lucas y Mori, que lo busca Tate. Buena, buena pelota Sale desde atrás Saque de banda para Sanandí Pelotazo en medio El bien, arquero bien responde atento, Bien atento el arquero de Vélez, Nicolás y Todo esto de arco arco De arco, arco pero la pelota está en territorio de Sarandí Sale desde abajo con la mano Otra vez atento, Nico pero le pegan ellos y gol. Gol de Arsenal. 2 a 1 ahora. Tate, Damián, Lucas. Vamos viendo. Tenés que volver, vamos viendo tenés Vélez. Llega que... la pelota, cubre Tate. Juega la línea. Bien, bien Arsenal. Otra vez juega la línea y el pelotazo para acá. Está ganando la visita 2 a 1. El remate de Arsenal. Saque de arco, saque de arco para Vélez. Damián, Lucas, buena pelota para Damián, se va solo, puede ser, el arquero Hoy. tapa y... Uh, uh, uh, vale. Vale y afuera se salva! Se salva el arce, era el empate. Vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué otro dice? corner, ¿Qué otro dice? corner. ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? Ventas, ventas, ¿qué es eso? A ver. Buena respuesta de Nicolás. Falta contra el arquero. Sale Vélez de abajo contate con Lucas. Complicado, complicado el salir de abajo. Hay que salir, limpiar rápido la pelota y el pantalla. Sale el arquero. Bien, bien, bien. Lateral para Vélez. Así. ¿Qué? ¿De tranquilito? Sí No, de otra cosa Pelota para acá Pelota para acá Estamos 2 a 1, gana Arsenal Primer tiempo Y la bola tocó la pelota Dale, dale, Vamos dale Vale, más rápido, más rápido Corre no ahora contamos. al final y se viene la vuelta Se viene la vuelta, ahora ellos tienen dos contra uno Y gol Gol del Arce Buena jugada colectiva 3 a 1 la visita Yo te dije, equipo complicado Tienes que marcarlo, tienes que estar concentrado No puedes jugar. Nada puede no le podés regalar ni media después. Nada, nada, nada Pues Ya lo hemos visto jugar Y es así Arrancó él y es cuando, le, cuando le metió el primer gol Un excelente armado potter ese, ese era el, el camino También entendemos que es fácil decirlo Desde acá, de atrás de la cámara Pero Además también, te aprieta, te aprieta mucho Aprieta mucho, aprieta Dale, Lucas. Ahí. Pelota para el Tate, de vuelta para Lucas. Lateral, lateral en ataque para el Fortín. Pelotazo y gana un corner, Rueles. Vos dijiste que estos eran partidos a reloj corrido, ¿no es cierto sí. que no había? Nos está saludando el presidente de la actividad, Leo Leiva, está allá en Sarandí esperando el partido de Vélez. ¿Es cierto que Leo Leiva anda huyendo de nosotros para no pagar una pizza? ¿Es cierto eh, Es verdad, es verdad, lo dijo, lo dijo Cristian Lema. <risa> Saludos, un abrazo a Lionel Leiva, un genio que todavía estoy agradecido por aquella mañana que vino a hacer la nota con nosotros en la puerta del, de la Malfitani, se pasó, se pasó totalmente. Igual la pizza no la debe, qué sé yo, en algún momento, ¿no? Porque Claro, claro. Con Fainá nos gusta caballo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá con Vélez. A ver. Mueve Vélez en mitad de cancha. La pelota para el Lucas. Y sale el Fortín ahora con el arquero con Nico. Pelotazo. No, fue a la mitad con el Tate. Recupera Arsenal. Y ahora hay que sale la visita moviendo en su campo. Pelotazo del arquero. De arquero a arquero vamos. Y habrán pasado cuánto. 15 minutos. Ponele. Pego la mano. Salimos con Facu, pelotazo, lateral Te la la para, para Vélez. Mal sacado, saca ahora Arsenal, pelotazo del arquero, no, sale de abajo, aprieta a Vélez a ver si puede salen bien apretando bien. recuperó bien ahí la pelota pero se fue, así que lateral para Vélez que se acomoda todo sí. la defensa no. sigue sí, en pelota de Arsenal al segundo y se salva se salva no Vélez salvo, entraba, entró solito el jugador de Arsenal se salva el Fortín y esto lo estás viendo por la hora de un deportes a través el streaming de Facebook. El miércoles que viene volvemos con Vélez. Ajá, pero el domingo, ¿qué pasa? El domingo estamos en la cancha de la Madrid para ver Hurlingham contra la Madrid. Que ya los transmitimos este año a La Madrid contra Vélez. Así que va a ser el segundo partido que vamos a transmitir de la Madrid. Desde Devoto, para todo el país, porque ya no ven desde, desde todo lado. Desde los pabellones. <risa> el remate de Facu y la pelota que va. Saqué arco para el arce. ¿El domingo a qué hora? Siempre es a esta hora, 8 de la noche. Antes no. Gracias a todos los que están viendo, como siempre decimos Por seguir estos partidos de futbol. dale, dale, rápido, rápido Bien larga, Alan, larga, bien larga, Alan larga, larga vuelta, vuelta, vuelta remate vuelta. Corner, corner para Vélez Bien Vamos a ver si el viernes ¿Qué pasa? Vamos a ver si el viernes hacemos un amistoso vélez vélez surlinga. Bueno, si sí, porque está libre eh, porque está libre Ah, mira tú. Pero bueno, estas tratativas las tengo que hacer en off. <risa> está tirando, está vendiendo humo. Vende. Venta. Claro, venta. claro, claro. Esto es que, que term... Leo Rodríguez, Facundo, Isaías. Esto es venta. Tenemos venta de humo al por mayor y menor. ¿Qué cantidad de humo usted necesita? Muy no uh, ¡Bien! Con el pie del arquero de Vélez, pega en la cabeza, aprete, aprete, aprete. Eso, eso, aprete. Es la única, lo hace patear para cualquier lado, desde el arquero. Se va Familia JUR presente, muy bien. Muchas gracias. Anda tu papá por acá dando vuelta. Sí, ya tuvimos con él. Capo total. <risa> Como humo, Fede, dale. <ríe> Soy el Se me, me, yo la no aprecio ese vendedor. Es culpa mía. Está el palo, está la No, tío, porque ¿no? Quiere, hacer, quiere hacer el amistoso, quiere hacer el amistoso. Se va a el amistoso. <ríe> Pero me parece muy bien, lo van a pasar bien. Si esto, esto es práctica. Acá, esto es como el que quiere aprender a volar. Son horas de vuelo, horas de juego. Si no eras de juego, ¿qué, qué, ¿qué vas a inventar en el futsal o en cualquier deporte? O en la práctica que sea. Qué sé yo, sos radiólogo. Si no sacas radiografía, te morís, no sabés nada. Sos instrumentador quirúrgico, no entras a quirófano, fuiste. ¿Cómo permitís esto, Marce? Y yo dijo, yo soy muy permisivo, mira. Hasta con los perros en casa me dicen che, que. Che, ¿por, no, ¿por qué no dejan de hablar de mí? Bueno, está. Acá estamos está ganando Arsenal 3 a 1. Mirá que tomita ahí, justito, mirá. La, la, la misma distancia para los dos, mirá. Estamos el desde juez, el Multifunción 2, siempre haciéndole el aguante al fortín. Le hacemos el aguante al fortín, le hacemos el aguante al triangulito, querido, por favor. ¿Cuándo vamos a jugar en el microestadio? ¿Eh, Juan? ¿Cuándo vamos a jugar en el microestadio en manguero, viste? Eh, <risa> <y se> la, <risa> al, intendente, y al intendente, al intendente eh, nada más. Dale Juan, sé buenito, largá. Julián Combina que también Julián nos combina. está viendo. Lo Si mira, Humble no puede jugar. Yo te digo pues, así a lo bruto, tipo periodista bruto. Humble no puede jugar, ya lo sabemos. Y nosotros somos cuidadosos, estamos jugando por acá, por allá, estamos ordenaditos. La Hora también va jugando Obvio, La Hora está jugando La Hora juega porque esta es nuestra pretemporada ¿Sí? ¿Viste? Como, como hacía Olmedo claro. No, fuera de broma, respetando todo pero la... Está impecable Yo porque tengo unas ganas, porque cuando lo vi el otro día en, lo, en, la, en los combates A matar de boxeo Está hermosa esa cancha Es una pena dejarla así solita Pobrecita, sin gente Sin jugadores Es, es una pena porque está La dejaron, es un lujo un lujo para mí es la cancha más linda de futsal de las que yo conozco. Y dejarla así solita me da... Mirá, me pongo a llorar. Bueno, estamos 3 a 1. Gana Arsenal. Desde Liniers. Después sale el Intendente Caliente y hizo esos medios se ponen a lloriquear y, y que se aprovechan aprieta, aprieta Vélez bien, bien Vélez, apretando, vamos esta, esta. esa es, tenés que encimárteles por lo menos, vea ve que ellos hacen eso ellos, ahí les fue marca el territorio tranquilo Yo creo que la amarilla es para el, pa el arquero, perfectamente, porque fue a, a hacer algo que en el futsal no fue vemos. El, fue al choque, fue al choque. No, fue al choque y se fue a de Vivo también. Sí, Sebastián Giroma dice, sí, Marce, una de las más hermosas que hay. Dale, Fede, ponete, ponete la pila para el amistoso con Vélez en la Muni. Uh, uh, uh, ya te empieza a dar cuerda, me dio, están me dio, metiendo me cuerda, todo por mi culpa. Bueno, a ver, vamos Vélez, vamos arriba Vélez. Soy del barrio de Líder Si va Vélez a todos lados Salimos de abajo con Nico arranca ah, ahí Un poco más y nos, nos tiraban a nosotros también Los te están <risas> <pasando>? <risas> <risas> de Manguean por todos lados es poco serio. Faltan, en el medio de la cancha pero corresponde a Arsenal. Estoy insistente, pero digan si no es una cancha hermosa la, de, la del microestadio. Es una locura. Bueno, voy a tener que ir vos y gestionar, ¿viste? No, yo no. <risa> claro, la tercera tiene... La tercera... <risa> yo me cancelo <risa> <risa> eh, tengo más, tengo más manzana. Tenemos en manzana. el baúl del auto, tengo un cajón entero. Mañana tengo que llevar un cajón de manzana. Te lo va a comer todo vos. ¿Qué fruta querés, Santi? Disculpame, ¿qué fruta querés? Mira, tengo manzana, manzana o manzana. Decís, elegí, tenés para elegirme esos gol? Dale. No se fue, no se fue. Bien, bien, me gusta. Pibe anda bien este que viene en la tercera. ¿eh? La sigue, la sigue, la jugada, bien. Capaz, no, pues, un gol en contra. Bien, Vélez, bien, bien, me gusta así. Por eso te decía, tenía, ¿en qué quedamos? Tenía ¿Manzana, manzana o manzana? Claro. ¿Tiene para elegir? Yo le dije tres opciones. Hay que, ir a, hay que ir a entrenar, hay que ir a entrenar. Vayan, vamos. Lo cagaba caga pedo, ¿viste? <risa> ¿Por qué? No van a entrenar y después quieren jugar. Mira, mira, mira, mira. Se viene Vélez, ahí está. ¡Oh! ¡Gol de Vélez! Buena jugada entre Damián. Y Ciro. Dice Sebastián si no, me la otra vez me cobraron una de 50 pesos. ¿Qué vos Federico? No, vas a no, jugar? no, vamos carancho, dice, ¿eh? Ah, ah, ah. Ah, ya me estaba asustando. No, no. Eso, eso todavía no empecé con eso todavía. La manzana de la hora se ¿Cómo? dice. ¿Cómo? ¿No la estás cobrando? ¿Y si papi te dice? ¿A cuánto, cuánto pa, a cuánto ¿A 100? Hay que hacer un pesito? Hay ¿A hacer, 100? Nene, hay que hacer un ¿La pesito. ¿La manzana a si decís vos? Bueno, la manzana 100 a partir de mañana a la hora de hurling. <risa> nos mata, nos mata el encarante. Se viene Arsenal. Se le fue, se le fue. La defensa bien, firme. Dale, dale, dale, dale, dale. Toca Mati Hurt. Salimos con Ciro. Bien, mueve Vélez de bien, abajo. Bien, bien. Este momento de Vélez si está bueno. Mira. Mira que bien. Bien. Con la cabeza se la gana al arquero y sale el Arsenal desde abajo. Lindo partido, se puso, se puso lindo, ¿eh? 3 a 2 estamos. Creció, creció el ritmo entre ellos. Y todavía no se picanteó, ¿eh? No, no, no, pero está bien así, está bien porque hay juego, hay juego. Ah, pero Eso yo quiero que se picante, yo quiero, yo no, quiero. No, yo quiero ver esto, quiero ver juego. Para que vean los otros, lo que Juan Fulvito, los que se revientan a patada, y que cree que Juan Futsal. Para que vean esto, acá tiene que llegar. Sin con jugar, usar la cabeza, con rapidez. El otro la frena, con seguridad. Opa, ves, sin más. Bien. Bien. ¿Viste? Es otra cosa. Esos torneos que boba, que decís que fue <risa> Deja que me voy a reír un rato. Se picanteó el comentarista. Sí, no, no, no, porque a mí me gusta el desarrollo deportivo en serio, no el cualquier cosismo. Para cualquier cosa está está lleno está llena la cancha de cualquier cosa. Apretaba a vélez. El juez dijo ojo al piojo. Bien. Yo se los tradujo. El juez dijo ojo al piojo. Bien bien sale el arce. Mira mira mira. Vélez tum. que lo tiene ahí en mitad de cancha va controlando a ver. Mirá. Tojo, mueve bien viene, tojo, mueve bien una, de un lado buena, para el otro. Quería, quería Mati pero no pudo Lateral para Arsenal No le puedo contestar este bueno, movía, movía Arsenal Pegó la pelota en Damián y es lateral para la visita Mueven Bien Ciro en la marca Vamos Vele, vamos Vele, vamos Vélez. Pelotazo del arquero del arce, sí. Y el arquero acá de Vélez que agarra muy y bien, trapa como bien, una araña. Y vamos, sale Vélez de abajo con Matías Hurt. Va tocando con Ciro. Bien, Llega para Damián de vuelta, bien, para... Bien, bien, bien, bien, sale Vélez bien, abajo muy bien. Quería hacerlo individual y ahora oh, es un oh, 2-1 contra, contra el arquero, que el arquero... No sé qué le pasó. Ah, no, ya. Un jugador. se lastimó un jugador de Vélez pero vieron a nosotros nos gusta el futsal a mí me gusta por esto que ustedes estuvieron viendo toque, velocidad, rapidez jugadas que no se repiten inteligencia del jugador buen estado físico el que se queda sin broma, se la quitan bien, con limpieza y van y vienen y juegan y hay velocidad y es lo que se busca y para eso se entrenan. Entonces atrás queda todo eso de que Voy, le ponés la pierna y la mirá. Eso no es futsal. Es cualquier cosa. Esto es futsal. ¿Querés jugar en esto? ¿Te gusta el futsal? Tenés que llegar a jugar así. Sí, primer tiempo, Cristian Lema, un abrazo muy grande. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo te va? Primer tiempo. Ahí Digno. está. Volvió la pelota. Ahora se viene Agustín Horner para Vélez Interesante el partido porque los dos levantaron el nivel Y sobre todo Vélez Sobre todo Vélez Nos cuidamos Sobre todo Vélez ha levantado el nivel Estos minutos muy interesantes de práctica Mirá, mirá Uy, casi más se hace el arquero De arquero arquero Y de arquero arquero la agarra Nico muy Vamos, bien Sale, por... sale con Tranquil. Facu, Facu ¡hola! Muevele, muevele de abajo. Te aprieta, te aprieta, Arsenal no te deja. Sí. hay que mantenerlo mejor. A ver, mismo. abrí la boca. No, si me <risas> quiere sanitizar la boca, no te puede quedar. Abrí la boca, abrí la boca, aquí. alcohol, alcohol. Vamos, Nico, vamos, Nico. Gracias, gracias a todos los que nos ven desde distintas partes del país y si a los que están en el interior, díganle a sus amigos de otras provincias también. Vienen por acá. Eh rico que muero! ante la cámara dije, la cámara se come un villandazo. Sale Lucas, sale Lucas. Mira. El remate Mirá. pega la mano y así, mano. mano y tiro libre para el Fortín, el Fortín, el Fortín. Espera, no, no, espera, espera que se desajustó. Un tema. Mira, te dieron tiempo y todo para, para volver a... A, a... Que volvamos a tener todo bien, pa. Está todo perfecto. Está todo tranquilo. Está todo perfecto. ¿Cómo estamos hoy? Perfecto, perfecto. Dame, Uy, dame, me... dame la repe. Tírame la repe. ¿Qué tira como Dice... Lema, productores y asesores de seguros, 15, 50, 49, 29, 61. Tu no, protección en nuestra prioridad. Yo le digo tipo provocación. ¿Vos llamalos al 15 50 49 y comparás el precio de lo que estás armando yo te digo que hicimos una prueba con unos amigos y quedaron sorprendidos diciendo oh <ríe> nosotros estamos en la calle y este, como vendemos espacios publicitarios vendemos temas de precio porque vimos todo tipo de rubros y hay precios son un chicle. Ahora vamos a empezar en entonces. Sí, Esa manzanita esa mantanita que vos regalabas, ahí están escuchando. Ah, ahí. <risa> Así que bueno, estamos. ¿Quieres ahí? saber a cuánto va el partido, Federico? No, no, no manoté la cámara, Federico. ¿A vos ¿Quién, ¿Quién quiere saber cómo va el partido? ¿Y ¿Qué sé yo quién es? A ver, ¿Y por qué no baja? A ver quién es. Es Cristian Lema. En el fondo entrenamos con quinta. Y cuarta en el segundo estoy ahí. Ah, muy bien. Está acá Cristian Lema viendo el partido de, está de acá, acá nomás, de la Malfitani. Mal no, está, está, ganando, está ganando Arsenal, Cristian, está ganando Arsenal 3 a 2. Y ahora con posibilidad de que Vélez ponga el 3 a 3. Esperemos. A ver, a ver ¿qué pasa? preparada, y está. Uh. Uh. Muy buena, muy buena. Muy buena jugada preparada por al chino cabrón. y todo esto es corner para el Fortín. El Fortín. Otra jugada preparada, oh, preparada por el muy bien. con el hombro, con el hombro la saca el arquero y le dijo, mirá, te la saco así. <risa> corner para bailes. A ver qué pasa. Dice, eh, le dijo, venimos para, para acá porque no estás en foco, le dijo. Ahí está. Joder, ¿Y esta? De vuelta, Lucas. No, abríla. Lucas. Uh, bien. Sacó el disparo, Lucas. Hay que ponerle onda a la cosa que vos haces. Sanitizame un poco en la mano. Dice, ya está, no me tires más, Federico. Metamos nosotros <risa> dos solo Acá de acá me está podrido. Que Federico me sanitiza cada tres segundos. Para ver si oles bien. Ah, para ver si oles bien. Bien, hijo porque sí. bien dale dale Se va. escuchame si no les viene estamos en el horno claro está bien Ter, terminó el primer tiempo está ganando Arsenal 3 a 2 2 minutitos y viene Cristian Lema con nosotros